quiero mi vivienda porque estoy en la calle, está lloviendo, una manada de nietos que tengo. Ha sido una injusticia que la tienen en la calle, pero una injusticia de las grandes y quieren su vivienda. La Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho y somos dignos a tener una somos vivienda y un trabajo. Y no hay derecho a lo que están haciendo, toda una vida viviendo aquí. Somos dos personas, eso no se sí, hace. Yo merezco una vivienda con mis dos hijas pequeñas. ...porque las tengo enfermas, solo solo que un te techo he para vivir... ...los gitanos, y, y, y todos, somos seres humanos, ¿qué, somos basura?... ...ellos Pero, son los que están mostrando, ¿Qué es lo que están quedando mal? ...que haya vivienda ya. ya en la calle... ...vamos, coge la vasquilla... ...a la, llamar a la ambulancia... ...a la ambulancia, me voy a la ambulancia, porque la ya, ya no puedo aguantar... ...que haya viviendas accesibles... Que haya pensiones mejores para los mayores. Yo Voy a construir en los próximos cuatro años 900.000 viviendas. A la especulación inmobiliaria. Porque creo que la vivienda es un derecho de todos. Para poder mejorar las pensiones. Para poder seguir apoyando a la familia. Las familias y los jóvenes que no han podido acceder a una vivienda con el gobierno del señor Rajoy. Que se han construido en estos cuatro años últimos 32.000 viviendas en Alicante. 32.000. Eh, no, no subo La que da, la otra que que da. La La otra que da. que Todo es pues, un barrio, como se puede decir, muy imaginar... ...porque las casas llevan veintitantos años hechas... ...niños que han nacido, se han criado, se han casado ahí... ...y sin ningún recurso para salir adelante... ...entonces las casas esas están pues, deterioradas totalmente. Pues, yo he vivido pues, casarme a los 16 años por ahí... Tener mi hijo, hacerse mayor, sin ninguna oportunidad, de ninguna clase, de ninguna manera, de criarse en ese barrio. Hasta que él era tener 18 años cuando era salido de ahí. Igual que mi niño, miles y miles de niños que se han criado en, en el barrio. El núcleo, el barrio de Montoto, que todos los conocemos como las casitas prefabricadas, surgieron a raíz de una riada que aconteció en Alicante en 1982. Entonces, estas familias primeras que habitaron eh, el barrio de Montoto provenían o bien de caminos rurales de la ciudad de Alicante o bien de otros núcleos también de vivienda precaria y que por motivo de las aguas pues se habían quedado sin, sin este trozo de vivienda por llamarlo de alguna manera y se hicieron de una forma provisional. Ursula es mi cuñada y te puedo hablar de ella, desde que ella su situación es demasiado mala porque tiene Cuatro nenes viviendo en una furgoneta, de furgoneta de, de rebuscar, ponerse un corchón y dormir en, en mitad de la calle, a tener una furgoneta eh, ahí en Puerto. Yo vivo en esta caravana, que tengo cuatro hijos. A veces no tengo donde meterlo, a veces se va a la casa de mi cuñado a dormir, a veces duerme la otra furgoneta que me voy a rebuscar, y así lo compartimos, pues se pasa frío, a veces se, se, no tengo agua, a veces no sé si me haces agua. ahí. Se moja, se cala... No, pero yo estoy esperando que me den una vivienda. Digo yo, si me la dan, claro. Yo también, que me ha venido para decirme hoy que vendrán al colegio a investigar. Yo la niña va todos los días al colegio. ¿Sí? Sí, es verdad. Yo he eché los papeles, pero a mí no me han dicho nada. Ni lo sé que me, si me van a dar tampoco. Lo que han dicho que el va a desaparecer, pero no se sabe cuándo. ¿Qué pasa? Porque si no me dan nada, cojo la fumeta de rebuscar, me pongo ahí la carretera y me he hecho a dormir adentro. No me voy porque no tengo dónde ir. Y veces te tiran, veinte veces que veces me tiren, pues 20 veces que me quedo, de Me tiran aquí, dos metros más para adelante. Te ponte chupete. Yo tengo que estar cerca andando ahí a la escuela para llevar a mis hijos. ...entonces no me puedo ir a un campo... ...me tengo que estar en una ciudad, ¿Está? En este país... ...y concretamente en esta ciudad... ...salvo honrosas excepciones... ...salvo honrosas excepciones... ...ningún plan de realojo... ...ha surgido, o ha nacido... ...desde la necesidad social... ...de estas familias... ...o de las personas a las que iba dirigido... ...siempre han surgido... ...o por una necesidad urbanística... ...o por una necesidad de crear una carretera... ...o un centro comercial. Se ven los políticos que dicen muchas cosas, muchas salen por la tele, que vamos a dar vivienda, que hay esto, que hay esto, lo que pasa, siempre ofrecen mucho y no hay nada. Los gitanos estamos hartos de estar exclusivamente en servicios sociales. Los gitanos somos un grupo, somos un pueblo, somos una cultura. Tenemos que estar presentes en el Ministerio de Vivienda, de Justicia, de Cultura, de Educación. A los gitanos no se les regala la vivienda, no se les da la vivienda. Es un derecho fundamental de los ciudadanos españoles el contar con una, con una vivienda digna. ¿no? Y es la obligación de los poderes públicos el remover cualquier obstáculo para conseguir este fin. Por lo tanto, aquí no se está dando nada, porque cada uno lo paga en función de su salario... O de sus ingresos es que vas a pedir un trabajo y es el racismo te miran por encima del hombro que eres gitano y que eres pues siempre sale la palabra racista imagínate que te vas a rebuscar y vas a un chalet y le dice oiga por favor me puede dar ese puñal de satarre que tiene ahí y lo primero que te mira ay gitano no no no no que no sé que no sé. Vamos a pedir un puñado de chatarra y nos dice, está la policía por ahí, ¿eh? ¿A qué estamos llegando? A que sí hay razón, hay muchísima razón. Y más contra nosotros. Abre su mamá Conte las zapatillas Del moño y del oh. el delantal Son mayo de primera Este, ida cama pelea Los gitanos somos heterogéneos, ni todos somos chabonistas, ni todos somos traficantes, ni todos somos artistas, ni todos somos universitarios, es decir, hay para todos los gustos. Tenemos exactamente los mismos defectos y las mismas virtudes que el resto de los ciudadanos. Los viejos esperando una oportunidad de sus casas y se han muerto la mayoría de personas y ahí no han visto nada, esperando su casa. Por supuesto diría mi padre mismo, él se ha ido sin ver su casa, con sus cosas preparadas y todo arreglado y ahí no, él no ha visto nada, se ha ido al cielo. Sí que tiene una casa en el cementerio, pero esa es para siempre. ¿Sabes tú leer? No, no se le a ver si dan las señas del piso. ¡Ah ya! Una patadera. Una patadera. En Israel se ha patrocinado 12 patriarcas con 12 tribus. Y las doce tribus eran donde lo que movía todo Israel entero. Entonces, una de las tribus fue perdida y desaparecida. Según las escrituras, dicen que fue una de las doce tribus de Israel, donde fue, que también pone, que fue errante, perseguida y sin bandera. Que muchos dicen que uno es de Egipto, otro de la leche, otro del, del jamón. Yo creo que no, porque está escrito que el pueblo gitano distiende unas de las doce tribus de Israel. En Alicante hay más racismo que en ninguna provincia de España. Y lo digo con todo mi corazón. Vas a pedir un trabajo y por ser gitano, ya no te lo dan. ¿Por qué? No lo entiendo. Mi padre, pues, una persona que ha luchado siempre por el barrio. Por, por la gente que ha vivido ahí, por él mismo, con esa ilusión esperando su casica, que se la daran. Y es que, yo que sé, te he dicho que me, a Braden me da muchísima tristeza con sus nietos ahí, esperando una ilusión que nunca en la vida ha llegado. Y no sé, es que no puedo, no puedo dormir. No puedo. <risa> Aquí estoy, en mi casa, llevo 20 años en ella, y así por las buenas, pues me echan en la calle y me dicen que, que me busque la vida como puede dar, que no son problemas de ellos, y, y en fin, lo he dicho, me busque la vida, y yo no tengo medios económicos para nada, ni vamos ni para un piso al que siquiera, les digo que me busquen algo, y, y lo he dicho, me busque la vida. A ver lo que hago yo, con una mujer que tengo, embarazada de dos meses y me van a dejar en la puta calle. me encuentro una situación crítica y, y penosa, vamos, ¿no? Y, y, y si hay, hay que dormir en la calle, pues, pues se dormirá en la calle. ¿Qué voy a hacer? No tengo otra salida. Luis, pues también, por ahí tirado, sin casa, sin oportunidades y sin nada. Una persona joven que viene al mundo y que no tenga ninguna oportunidad. ...de vivir bien con su mujer... ...ahora suponte yo tengo 3 o cuatro niños... ...mis niños son grandes... ...yo espero que me den el piso, que me den una casa... ...me den lo que tenga que darme... ...pero cuando me la quieren dar... ...los niños ya son muy grandes y necesitan otra casa... ...y estamos en la misma situación siempre... ...porque se espera mucho... ...por el barrio de José Antonio... ...a lo que yo me llegué a enterar, estuve allí... ...que mi sobrina se quedó en la calle... ...sin ninguna oportunidad de ninguna clase... ...llegaron allí, le tabicaron la puerta... ...lo mismo a ella que a su suegra... Pues son dos niñas pequeñas, no las dejaron de coger ropa, no la dejaron de coger nada. ¿Y qué ha sido de ellas? Pues que están en la calle. Queremos que, que se queden nuestros que vecinos, los queden. vecinos, que son los que toda la vida están aquí con nosotros. No han, nunca en la vida hemos tenido ningún jaleo con ellos ni nada. Y en fin, vemos que es una cosa injusta lo que están haciendo, echarlos a la calle después de toda la vida aquí que están viviendo. Y presidente del bloque, que seamos buenos vecinos. Ya lo he dicho, son buenos vecinos y yo no he tenido ningún problema en hacerles los certificados que me han pedido, están al corriente de todos los pagos y nada más. Son humanos, queremos la vivienda, queremos la vivienda, son humanos, eso le pasa a cualquiera, para eso están no, pa las no, palabras para entenderse. No, no son buenos vecinos, queremos nuestros vecinos, no queremos a otros más que nuestros vecinos, nada más. Han tirado a mi niña a la calle. Tiene un soplo en el corazón, mi niña pequeña. La otra tiene un kitty He hecho la solicitud hace seis años que estoy arreglando los papeles. Y estaba en el hospital y me cerraron la puerta de mi casa. No me han dejado de coger ropa, ni medicina, ni nada. Están las niñas todas sucias, están tiradas. Mira cómo puedo ver que las tengo ahí. Falta de pago porque se hizo cargo de asistentes sociales. Fue ella la pequeña paga que tenía mi madre y fue a quejarse que le dieran ayuda, que no podía mantener sus nietos, pagar luz, agua y, pa, y lo que él para la comida, para la paga de, de, de viudez que no le llega. Y dijo a las asistentes sociales que le echarían una ayuda en pagarle la vivienda. Ella no la deja de mano de pagar su vivienda. Ha sido porque se hizo cargo las asistentes sociales. Yo quiero mi vivienda, yo no quiero dinero, yo no quiero de nada, yo lo que quiero es mi vivienda, porque mi nieto está sufriendo mucho. Porque yo, a mi hija que me da de paga, yo pago mi vivienda y no se preocupen, que por eso. en una vivienda, queremos crecer. Porque el trabajo social es muy difícil, ya no creo que es difícil, porque no es un, no es un camino que esté hecho. Hay que trabajar con personas, no son papeles, no son carpetas, no son expedientes. Son personas con una historia, con un crecimiento, con una evolución, con una cultura, con unos valores, con unas necesidades y con unos problemas. Entonces, el trabajo social lo que tiene que intentar es crear ese espacio social para conseguir la solución a esa necesidad o la alternativa a ese problema. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay un trabajo concienciado, cuando no hay una serie de criterios serios, pues muchas veces el trabajador social, y me incluyo yo el primero, asumimos el rol del todopoderoso. Pues a ella se le quemó la casa, dice que se le quemó por detrás del corral, no te puedo decir cierto cómo fue, dice que se incendió, no se sabe si fue un cuarto circuito, si fue algo, no lo sé, porque no en ese momento no estaba ahí, pero llega aún el tiempo, ...que hace un montón de meses, ocho meses, no siete meses... ...hace y aún ella está en montoto... ...la han realojado a otra casa, de más, más para arriba... ...pero aún sigue en montoto... ...y ella ahí sin ninguna esperanza. ¿Es bicho? ¿Es bicho? Mi hermana, pues, la misma situación... Ella está espera que le den algo, esperemos que le den algo, pero no lo sé. Lo ve muy crudo. Porque estaba aquí una gasolina, entonces empezó a arder o algo. Y entonces se ha quemado todo esto y la casa. Vamos allá, un puñado de, de, de años. Yo he aquí todos mis hijos y, y de todo, se han casado y de todo con nietos y todo, y aquí estamos en Tabía sin casa. A espera a que hagan las cosas, que se quemen, que se caigan. Para cuando mudé una vivienda. Mientras le Por eso claro, claro. vamos a estar. Ah, no, en un hotel cinco estrellas. En un hotel no, Jamí. mía. no, no, casa no, no, casa no, no, no, no, tú, no, no más que de día y sido todo de noche, ¿no? nada, Pienso que a todos los gitanos no les pasa igual. Cada uno tiene una oportunidad en la vida. Que uno va de rico y le va bien, bien. El que va de pobre, pues le irá mal. Y todos no tenemos las, las mismas oportunidades de vivir y de tener siempre cosas buenas o cosas malas, no. Cada uno tiene una oportunidad. Mi casa, ¿para qué sirvió? Para chatarra. La desalmaron, pues para, para vender a la chatarrería. Se hace un bloque de chatarra y se vende. Y ya está. Esa es la única función que tienen en esas casas. Eso tiene corriente, ¿eh? Eso tiene corriente. ¿Me estás escuchando? Eso hay que desconectarlo de ahí al lado. Hay que quitar el plomo que te queda. ¿Me estás escuchando, chacho? Este plomo de aquí hay que quitarlo. Y luego seguir con la faena. Porque ahora en un invierno, en un verano vaya que vaya, porque te vas en medio descampado de y hasta gusto estás durmiendo en la calle. Imagínate un invierno que te caiga el agua desde la cabeza hasta los pies. Y más a niños pequeños. Y estamos luchando porque los niños tengan un futuro hacia adelante. Pero creo que no. Si esa niña ahora no, no tiene ninguna oportunidad, imagínate cuando seas más vieja, y más grande. ¿Qué va? Ninguna. ¿Cuánto las patas? Arreglado, Montón. Está la, la casa tapudría y salen las ratas como cabritos. Y salen las ratas como cabritos. Ratas como cabritos. Ratas como cabritos. <risa> Tenemos una niña pequeñilla de 5 o 6 meses. Y si se lo comen, ¿qué pasa? Sáquelo a la niña a comía? comida y de ellos los billetes doblados al bolsillo. Eso la autoridad y el ayuntamiento no lo ve. ¿Para qué lo quieren? Si se tienen que morir ellos y tenemos que ir al mismo sitio todos, que llevo aquí 26 años. Como si fuera un milagro. Tú pides un milagro y esperas que se cumpla. Yo creo que ellos esperan eso, que haga un milagro, porque otra cosa no. Que se van a quedar gente en la calle. Yo para mí veo eso, no lo sé. Si a vista de otra gente, será. No sé lo que pasa en esta Alicante, hija mía. Yo de verdad que no entiendo. ¿Qué ha pasado, güey? Ya no entiendo. Lo que pasa en esta Alicante. Te vele. Te ve Te ve Nah, si te mueras. Ah, te a ahora, ahora. Llevamos cuatro años con un préstamo. Mientras venimos no han dado el préstamo. Y tenemos cuatro día para pagarla. Ya ves? Trabajando mi hija, viendo yo mi paga, la paga de Choto. Y no me el mi préstamo. Hace falta 7 o 8 millones en un banco para que te den un préstamo. Para mí es muy fácil hacer montones de vivienda para gente que necesite y que, que, que tenga que estar ahí con sus nenes recogidos y estar bien con timas para todo esto que hacen de, de estatuas en mitad de la calle, que cosas que no tienen ningún sentido, calles que abren, bueno en fin, millones que se cazan en las fallas, para qué tantos millones y si luego las queman al otro día. Hay que trabajar precisamente las necesidades básicas de los pueblos, de los colectivos y de las personas. Y efectivamente una necesidad básica es la vivienda, una necesidad básica es la educación, una necesidad básica es, son los alimentos. Pero ¿de qué me sirve a mí tener vivienda, tener educación o tener alimentos si mi principal necesidad básica no está siendo reconocida y es quién soy yo?